somos un grupo de, de, de mujeres que hemos subido ya muchas montañas el Huayna Potosí, el Acotango, Pumarapi, Parinacota, también hemos podido conquistar el Ilimani. lo tenemos aquí atrás y para nosotros es eh, muy bonito escalar las montañas. Y bueno, las choritas escaladoras, como decía hace de Rato son mujeres que les gustan los desafíos y también estamos abiertas a otro tipo de actividades que nosotros podamos realizar. Nosotros siempre hemos nacido, desde nuestro nacimiento somos cholitas eh, de polleras, siempre de polleras hemos eh, crecido, entonces somos de polleras todos. Primeramente nosotros eh, trabajamos de cocineras y porteadoras y pensamos nosotros cómo era la montaña. Mi esposa guía de montaña, pregunto qué van a hacer con los clientes encima de cumbres, cumbre ¿no? de vaina Potosí o de Zahama o de ilimán? Yo le veía a los turistas cómo subían, pero era lo más lindo. Les veía llegar alegres y yo decía, ¿por qué llegan alegres? Esa curiosidad yo tenía. Les decía al guía, quisiera subir, pero no podía. No había una oportunidad para subir con él. Y justamente un momento había en que las señoras se habían reunido, me avisaron, ¿quieres subir? Estamos subiendo como hoy, para mañana nomás, de la noche a la mañana. El mismo. 7 de diciembre fuimos a Huayna Potosí, descargamos, había sido muy lindo ¿no? encima de Huayna Potosí. Nosotros llegamos a las 6 y 40 y estábamos bien, viendo la cordillera, cómo era el, el tiempo, nos sé, echó el amorecimiento. Me sentí bien emocionada y alegre y me daban ganas hasta de llorar porque yo pensé que en el medio de media subida no iba a llegar. Lindo me subí la primera vez a Huayna y después subimos ya me costó una más más ya quería ya más de este disfrutar más montañas hasta ahora mismo ya quiero quiero seguir y mi, mi sueño es escalar la montaña de Sajama que está eh, de la Bolivia es más alto de la montaña estoy preparado ir a Sajama y yo no tengo equipos y necesito equipos de montaña, botas, crampon arnés, violet, esas cosas. y Por el tema del transporte es un poco caro, entonces para nosotros es bien difícil autofinanciarnos. El equipo también es bien complicado porque tenemos que estar rentando y nos cobran por día y el guía también el viaje y todo aquello okay. la alimentación el hospedaje para nosotros se nos hace un poco inaccesible pero eh, no nos hemos no nos desanimamos hasta ahora tenemos sigue ese sueño y nosotros creemos que sí lo vamos a lograr no con la ayuda de de, de, de muchas personas, nosotros creemos que sí lo vamos a lograr y estamos en esa predisposición de, de querer ir y de, de lograr el sajamo porque tampoco es nada fácil, a lo que nos han comentado y todo aquello no es una montaña fácil de, de escalar, tiene sus riesgos, tiene, tiene su dificultad pero nosotras estamos armadas de, de mucho valor y, y queremos ir al, al Sahama y sabemos que lo vamos a lograr. Otra razón por la que nosotros queremos ir a Sajama es también para motivar a, a, a las mujeres, ¿no? Ellas queremos invitarles también a ellas, motivarles a que tal vez hagan la misma actividad que nosotros hacemos. Se disfruta mucho, no se desestresa, disfruta del paisaje, eh, del cielo, de, de las estrellas, es muy bonito. Thank you.